no tienes papeles, no vales nada, ¿quién te va a querer? Si vas a la policía, te expulsarán de España. Eres extranjera, no tienes derecho, yo sí. No tienes a nadie, tu familia no te quererá. Que no te engañen, no estás sola. Que no te engañen, tienes derechos. Que no te engañen, pide ayuda. Que no te engañen, no te puedo hacer esto. Que no te engañen, la ley te ampara. Que no te engañen, la sociedad está de tu parte. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Anti esté solo. Antes no estás sola. no estás sola. no estás sola. no sola. no no sola. no sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola.